Hola. <risa> Soy chiquito. Voy a entrar casi con la mano abierta. Te doy así un ojo de... String camera, full camera, screen. Hasta bueno! ¡Ah, qué bueno! Che, pará. Pero si esto es la verga. ¡Qué bueno, ¿no? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Go, go, go, go! ¡Maní! <risa> ¡Qué guapo! Eh, ¿qué pasa, gente? Soy en Nirk. De ahí salen las prostitutas. ¡Una prostituta! ¡Pala! ¡Hostia, qué Bala, me... ¡Loco! Mira en me, me medio, me medio chum! ¡Mira cómo eres ¿Cómo tan tú? alto! Ahora, ahora, ¿sabes vaso, lo que hicieron? ¡Avazo! ¡Mira medio chum! ¡Mira queda medio eh ¡Mira no medio chum! ¡Mira Ay Dios, es no aquí. ¡Qué <risa> chilipop! <Tío, risa> literalmente tío, eres súper pequeña. What the fuck? Ya No sé. Sí. Claro como este hijo no de puta aquí. no tiene cable aquí detrás como si fuera todo Matrix. ¿eh? Perdón. O Se sale yo si me puedo quedar, Ahora me traigo una birra, o ¿sabes? Me llego aquí una. ¡Yo rica, con, palta, oh, wow. con palta, con palta! <risa> con palta, ¡Con palta! <risa> con palta. <risa> Pero es alto, tío tío. Tío, tío, tío, tío, tío, tío, tío. tío. Quítate la... Dándome una diarrea hasta <ríe> <estás> de pisos. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Ves cómo se escucha doble. El que sí, a ver si se ¡Oh, Dios! sí Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! El caso, chavales, que hemos estado mucho sin entrar aquí porque mis anteriores gafas se las llevé a mi, a mi tío de Barcelona, que a él, le, él es un gamer también, que le gusta jugar y tal. Pues se las enseñé tal, se las dejé un tiempo prestadas. Y al final... Uh, sí, me estoy rascando los pezos. Ahí pues se las he... ¡Obas! He tenido que comprar, vender, perdón. Y yo pues hoy me he pillado unas nuevas recién salidas de fábrica. Y nada, y aquí hemos podido volver con este saponismo. Y así que de pronto pues intentaremos hacer más contenido VR y pues seguir haciendo cosas random y cosas de esas. Así que bien. Te quito la cámara que te gusta a ti la cámara. Mm. Mm. ¿Está bueno? Ahora, ¡Hostia! espérate. a. Que nada, que me quería acercar para hablarte, me he acercado demasiado. ¡Qué bendición! Así, güey, así, así, así. ¿Qué pasa gente? Soy Dirka. Yo está por escena. Otra vez. Que ya me he ido un momento a hacer.. Que me la voy a cambiar, hostia Que no, que me pongo yo una chipeada también, ¿sabes? Pues tío, me lo a meter mano, tío. ¿Qué soy? ¿Qué soy? <risa> tiene una cola, tío A ver, a ver, a ver ¿Qué soy, Tío, no sé por qué me meto, me meto aquí, tío Pues yo que sé, una morra rara, tío ¿qué eres una gótica tío? <risa> ¿Yo? No, lo eres tú ¿Yo? Hermano, te se mueve el pelo Te se mueve el pelo Sí Loco, chico, what the yo. fuck, mi seta, Brook? ¿Te gusta mi, mi seta? Ya, ya, a ver. Voy a editar un vídeo para el Nircon. <risa> <risa> mira, mira el chat, ve el chat. A ver, yo, <risa> en <el> Spotify, <risa> espérate, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Mira, se le ve la cuenta aquí, se llama Sim. Hostia, loco. Estoy planita, estoy planita. <risa> what the fuck. What the fuck, no, <risa> no, no. <risa> yo, what the fuck. ¿qué te pasa? Por eso te he dicho que no, maní. A ver what si. si, siéntate, si, no si siéntate, siéntate. Claro que no puedes ir así, prostituta. ¿Qué coño? Eh. What the eh, fuck. Eh. ¡Oh, tía! A ver, tócalo a ver, para ver. empezar. Lo he tocado. Está cargando recursos, eh. Dios, mira, mira, lo, mira cómo carga los chuc, chunks, tío. Lo, what the fuck. ¿Qué terán? a ver. Está cargando el mapa, ¿lo ves? Eh, ya te choca, hostia. Oh, ¡Loco, se rompe! <risa> ¿Cómo lo rompe. Como en el juego. Vamos a picar para abajo. Sí, pero pues ¿sí? se pueden poner. No, se puede romper. Sí, se rompe solo. El es loco, esto no es tan así, ¿eh? esto es simplemente chipeado, eh. <risa> Estoy chipeado, loco. No, no se rompe para abajo, ¿verdad? No. ¡Hostia, ¡Oh, no. sí! Si ¿Sí se rompe para abajo. Sí, sí. ¡Hostia, ¡Oh, para! Entonces, no, pana. ¡Oh! ¿Cómo rompe, para abajo? Eso sí, claustrofobia, otro ir ahí. ordenador. maría! maría. ¡No! Mira, mira. Mira, mira. Mira, un mono cagando! Mira, mira. Un mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, un mono Loco no, no sé cómo va tomando, la verdad yo con, con el mío, con, el, con lo que mueve los dedos. ¡Loco el mono! Se está haciendo la torre. What the fuck? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Ahí. Ahí. De luz. ¡Man! Esta... Eh. Uh, está bastante bien, ¿eh? Sí, sí Uf. No sé cómo que puede con esto Yo sí que eso, tío Esto es la hostia Salvar Manhattan así creo que está regalado <risa> ¡Dios! ¡Qué guapo! Wouh! ¡Soy el rey del mundo! ¡Oh, tía, Hostia, Oh, Mani! Oh! mira! Ve aquella torre de ahí! Dios, quiero subir allí! ¿Vamos? ¿Me intentamos? ¡Dios! Yoho! ¡Katana Oh, ¡Oh, ¡Oh! No, se me ha caído ¡Ale! Dios... ¿Dónde estás? Está altísimo estoy aquí, estoy aquí, para, para, para Aguanta prostituta voy a salvarte, soy... Spider Sapo. Ah, Dios... ¡Oh h ¡Oh, ¡Oh, ¡No! Little, your kids ¿Qué haces? ¡Hala, no, te gusta el <de> perra, pa? <risa> yeah. de ¡Hija de puta! Oh. <risa> sí, cómo ¿Te gusta de... oh, yeah. <risa> <risa> <risa> vale.